El pornoterrorismo es un concepto político-artístico creado por Diana Cota Torres en 2001, junto a Pablo Reichenstein. Etimológicamente viene de porne, en griego prostituta, pobre o esclava, y terror de la onomatopeya terror, propia de una persona con escalofríos que designa un estado superior al miedo que surge inicialmente como respuesta eficaz, pero que no comporta la desorganización provocada por el pánico, que incapacita al sujeto y rompe la jerarquía de las funciones reactivas. El pornoterrorismo es una postura artística y política, como principal objetivo tiene cuestionar las formas de expresar la sexualidad, y sus convenciones sociales es tomado como un arma de acción directa e intrigencia, divergencia, contra hegemonía subversión, una insurrección sexual y una obsesión de género El evento porno terrorista en Guadalajara por parte de Diana J. Torres jueves 11 de julio Presentó el documental Mi Sexualidad es una creación artística acerca del de movimiento posporno en Barcelona Y presentó el libro Porno Terrorismo de su autoría En el que asistieron un aproximado de 80 personas dentro de un rango de edad de 25 a 60 años El evento fue de entrada libre Viernes 12 de julio Presentó el performance Porno Terrorista con un costo de 100 pesos, en el cual asistieron unas 60 personas en un rango de edad de 25 a 50 años. Sábado 13 de julio, presentó el taller de eyaculación femenina con un costo de 70 pesos, en donde asistieron unas 40 personas. Que tienen como una curvatura, o que tienen la capacidad de pegar... Una invitación. ¿Qué es lo que esperas del evento? Pues realmente no estoy muy seguro que esperar, Ajá. pero como el documental del día de ayer Ajá. me dio la idea de que no, por lo menos va a ser interesante, pero realmente no tengo muy definido qué esperar. ¿Y cuál es tu opinión general acerca del pornoterrorismo? Pues me parece interesante. Eh, creo que una propuesta por el pornoterrorismo en bueno, una ciudad como la tradicionalmente conservadora, pues viene a, a romper una serie de códigos y de prácticas que pues aquí no estamos muy habituados a conocer. Eh, me parece que es interesante el acercamiento que, y que puede motivar a otras mujeres y hombres y lo que hay en medio de eso a generar una serie de actividades y a utilizar su cuerpo como un elemento político. ¿Qué te el espectáculo? Pues a mí el performance, la verdad, me pareció más, más light de lo que pensé que iba a ser. Tenía más expectativas de que fuera más, más hardcore, más duro. Por otro lado, también, las expectativas, según lo que ella comentó, pues fueron acorde, ¿no? Era una experimentación un poco poética con el cuerpo, hacer hablar al cuerpo. Creo que la, la, la parte política no se hizo notar tanto. Me pareció bien, en general. Me parece chido que esté aquí y que en medio de una sociedad tan mocha como la de Guadalajara, pues, pues realmente me pareció una de las poesías más prácticas que, que vi en, en mi vida ¿no? Porque básicamente todo lo que estaba diciendo lo estaba plasmando en su cuerpo Miré su página web y todo y me esperaba algo mucho más grotesco, mucho más fuerte Y la verdad en parte me gustó que fuera más relajado y que fuera un show poético ¿Cuál impresión sobre el taller de eyaculación femenina? Quedamos decepcionados, la verdad, primero nos decepcionamos un poco cuando vimos en la página que decía, taller teórico, porque bueno, yo no sabía que hubiera talleres teóricos realmente, todos son como teórico práctico. Cuando salimos realmente sentimos como que pagamos 70 pesos por un dato farmacéutico, no sé, este, mucha de la for información que se presentó de cierta manera ya la, ya la conocíamos, ya la habíamos in investigado en pareja. Bueno, pues hemos estado llamando a Diana, dado que nos acaba de hablar hace como unos 10 minutos para comentarnos que no nos iba a poder dar la entrevista este y ya en una ocasión anterior le había pasado lo mismo. Entonces pues nos estamos encontrando con un poco de obstáculos ¿no? para poder entrevistarla y pues no sabemos por qué, porque ellos mismos nos habían pedido que cubriéramos su evento. Ayer, por ejemplo, nos encontramos con el obstáculo de que no podíamos grabar, este, ya que ella solamente permite que en sus performances graben sus amigos, cosa que nos parece un tanto interesante. Eh, porque estos temas nos deben importar a todos, porque se supone que trae una propuesta política y, como tal, la política nos interesa a todos los humanos por igual. Bueno, amigos, pues en este, vista de que no pudimos concertar la cita para la entrevista con Diana, este, pues ahorita son las seis y media de la tarde y aún no se ha comunicado y no puede Entonces empezó eh, pues, una tormenta un lugar donde siempre sabemos que va a estar abierto, Que es la iglesia, el expiatorio, de Punto de Guadalajara, la convención de que hay bodas todos los sábados. Y curiosamente esa convención para que tanto criticamos y que el mercado tenemos esta postura, con la que al final nos, nos salvó de una mojada y en el otro caso la postura, ¿no? De supuestamente causar una, una moral distinta, pues al final no recibimos respuesta. Como espectadores nos percatamos que 1. Cobran por presenciar el atentado, conceptualizado por Diana como performance. 2. Controlan el flujo de información limitando el debate sobre el cuerpo y su sexualidad, ya que como medio no se nos permitió grabar el espectáculo por parte de Diana. 3. No es un performance que genere terror, es más un espectáculo que se maneja cómicamente o esa fue la reacción del público local, expresada en carcajadas constantemente. Por lo que concluimos que no es una técnica insurgente contra el sistema capitalista que tanto critica, solo una deconstrucción del mismo. Por lo que al final pagamos por ver, pagamos por reflexionar, pagamos por ser libres, o sea, pagamos por vivir. El arte como posición ante la vida, abstracción marina.